parada bruta por parte del DICRIN eh, cuando estaban buscando una jipeta con el perfil de la misma que nosotros eh, tenemos. Eso fue, eh, no, eh, eh, exactamente, eso fue la imagen, si me la ponen aquí, eso fue la imagen que nosotros colocamos y denunciamos que luego el general eh, Olivense eh, nos informó que ciertamente sí, eh, Dirk King estaba detrás de una jipeta con el perfil de la de nosotros. Pues, eh, no sé si eso ha llegado a los medios. Tenemos la información ya eh, 100% confiable porque fue la misma persona a quien le sustrajeron 3 millones de pesos. Esta persona que retiró del Banco Popular eh, los 3 millones de pesos, fue perseguido, miren ahí la jipeta, efectivamente, si yo no hubiese visto el video, eh, digo, me roban la jipeta a mí también, porque es la misma jipeta. Él llega, es el propietario de Rayo Eléctrico aquí en San Francisco de macorís él llega en su jipeta blanca que ustedes ven ahí. Si me lo ponen al principio, señor director, para poder darle seguimiento a la narración, oh, eh, sí, ahí llega, ustedes ven cómo llega en su jipeta, se parquea. Eso en San Francisco de Macorís, en la calle Gaspar Hernández, esquina Salcedo. Que casualmente esa planta la habían denunciado, que la movieron, el centro de salud. Esas son imágenes viejas. Ya la planta no está ahí. Entonces ahí vemos al empresario, eh, Hanley, de Rayo Eléctrico, que sale de su vehículo. Ese parqueo es eh, también de, de la empresa eh, de la cual es el, el presidente. Él sale, el dinero queda en el vehículo. Entonces ahí vemos cómo él se va hacia su empresa que está en la calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, de la ciudad de San Francisco de Macorís. La jipeta gris, si lo adelantan un poquito, señor director, la jipeta gris que viene detrás de él, se estacion... mírala ahí, la jipeta se parqueó, esperó que él saliera ¿no? de su vehículo, entonces la jipeta entra. Le digo que eh, el DICRIN me paró precisamente porque tiene toda la característica de mi vehículo. Entonces, miren, ellos están sin placa. Ahí se puede observar que ese vehículo está sin placa. Claro, mi vehículo tiene placa. Entonces, miren cómo ellos se toman todo su tiempo para entrar al parqueo eh, de rayo eléctrico. Esto fue un seguimiento que le dieron al empresario Hanley eh, de rayo eléctrico. Y se estaciona tranquilamente, Obviamente nosotros entendemos que esto no fue al azar, esto fue un asunto bastante eh, combinado con alguien que conoce a, a Hanley, sabía la trayectoria, sabía que iba a retirar 3 millones de pesos. Si lo adelantaba un poquito, señor director, el video corre, pero tiene mucho tiempo, no vamos a durar la mañana entera, pero si, si me corre el video para cuando sale la persona, un señor, mírenlo ahí, esa persona sale, Da la vuelta por la parte de, del frente del vehículo. Ahí no se ve por la pared, pero sí se observa cuando él sale con algo en la mano. Bueno, obviamente con los 3 millones de pesos en la mano. Vamos a ver si eh, lo adelantamos un poquito más. Cuando el señor ya sale, mire, el señor sale, mírenlo ahí. O sea que si usted conoce a esta persona eh, por la silueta, es fácil. Me le da un poquito para atrás, señor director. El video lo vamos a colgar en nuestras redes sociales eh, luego del programa. Mirenlo ahí. El señor eh, que cuando yo vi el video completo, primero sale, mira para todas partes, asegurarse de que nadie venga. O sea, se toma todo su tiempo que para, para unos malhechores hacer esto tiene que estar sumamente combinado con alguien que conozca los movimientos del empresario Hanley. M ah, mirenlo ahí, vea. El señor, mírenlo allá donde está, por, lo, por los barrotes de la casa que está al lado. Miren, él sale y mira para todas partes, principalmente para donde está la empresa, para estar seguro de que Hanley no está cerca. Y vuelve otra vez. Claro, no andaba solo, andaba acompañado. Entonces, vamos a adelantar el video. Señor, Hector, ya cuando él salió con el paquete, cuando eh, forza la puerta de, de la Jipe, también ahí, ahí él se devuelve. Eh, forza la puerta de, de la jipeta, y, y, y para mí, o sea, eh, tiene que ser una persona que conocía. Mírenlo ahí, ahí va con su paquete, se va y más adelante, no, ahí está él todavía chequeando de que nadie eh, eh, venga, y ahí es que ya decide eh, violentar la el vehículo de Handle, para extraer los 3 millones de pesos. Eh, la policía está activamente investigando, pero hasta ahora nosotros no hemos tenido información. Miren, ahí ya salió, ustedes bien, salió por la parte delantera con un paquete en la mano, presumo y se presume, y según las declaraciones eh, que nos dio Handle, ahí llevaba los 3 millones de pesos ahí entonces vemos cómo ya déjelo rodar señor director del video cuando él sale con su con el paquete entonces se monta en el vehículo y miren con, con el vehículo sale inmediatamente así le llevaron ese dinero y está bajo investigación ahora reitero lo que dijimos con el tema echame un poquito para adelante con el tema de del DICRIN que nos nos detuvo abruptamente, que eso se pudo haber evitado, porque entonces todas las jipetas, eh, con, con la característica de la de nosotros, son muchísimas, esas jipetas andan como los como lo carros de gas, por donde quiera, no una jipeta del otro mundo, eh, iban a detenerla, porque tenía que dar un seguimiento y ya estar más seguro antes de hacer el aparataje que hicieron casualmente con nosotros, más o menos a las 10 y 45 de la mañana cuando veníamos para acá, para el canal. Así está la situación en nuestro eh, querido país. Mientras tanto, Leonel, Gonzalo y Danilo están debatiéndose quién quiere ser presidente de la República.